Señores, estamos aquí como siempre el, hoy es lunes, hoy es lunes, lunes tecnológico, con mi hermano familiar mío. Feliz cumpleaños, ya cumplió años la semana pasada, eh. ya está viejo, eh ya yo tengo la, ya yo tengo la princesa en la casa, te toca, te toca, te toca. Con nosotros, Misael, Misael, Saludos, saludos muchachones, ¿cómo están ustedes? Bien, hombre de la tecnología. Sí, claro. llega si tú necesitas algún asesoramiento tecnológico, te traigo una tostadora, también. tostador no, no, no, eso no. No, tostadora, no, microondas. No, no, no, claro que no. No, no, tecnológico, lo Quiera que no dé la microonda. ok microonda, no. ¿Lo que tiene? Ronnie tiene una lavadora dañada, ¿tú lo puedes ayudar? Yo puedo decirle dónde la arreglan Ah, ok No lo puedo arreglar No, no, no, no, no, no. Ron, La figura o no, dónde no. la venden la también dólares. Y dónde la y venden la desayuno, dije, también y la... no, no, vale, que no va, dije, no va a pasar a arreglar la lavadora, eso es <ríe> Bien, buenas tardes a todo ese pueblo que nos mira a través de Telenor Y también a todas las personas que por las diferentes plataformas están con los osobrosos. La gente que está ¿No dando... ha podido manejar, me de la fama en la calle? Eh, bueno, más o menos, tuve eh, porque los osobrosos están dando de qué hablar. Okay. De verdad que sí, eso es bueno. Gracias a Dios. Mira, Génesis, algo interesante, y Néstor también, es que para este diciembre ustedes tienen que ir programándose de comprarle una nueva televisión a mamá, a papá, no sé. Porque una de las plataformas más famosas ahora mismo de streaming, eh, la cual es Netflix, a partir del 1 de diciembre, esta plataforma de streaming no va a estar disponible, lamentablemente, para algunos dispositivos, algunas televisiones. Esta limitación llega a las Smart TV de Sony, Samsung, Toshiba y otras. En el caso de Sony, los equipos que... ¿Serán afectados, son aquellos lanzados entre el año 2009, 2010 y 2011? ¿Sabes eh, sabe, que, ¿sabe que yo pasé mi televisor, que supuestamente es Smart, Smart es supuestamente, Ajá. y no me coge la aplicación de YouTube? De YouTube. Tiene que actualizarlo o puede hacer que tengas que cambiar de televisión. Cualquier pues. cosa y tú la vas a cambiar. Tú o sabes que no vale lo mismo, ya. No puede <risa> pensar en mí. Sí, porque en YouTube uno lo hacía más rápido. Yo lo Tiene bueno, que actualizar. Netflix, sí, Netflix sigue igual, pero YouTube no. Pero no no te pide la opción de actualizarla. Eh, ahí no te, no te sé decir. Tengo que hacer. Ay, cuando no Tienes la pide así, que ya no sirve. Ya no, no, ya. no por, por lo menos con Netflix. Por lo menos con Netflix, el usuario puede estar tranquilo, porque Netflix en lo adelante va a estar dándole un mensajito que dirá, o sea definitivamente dirá que debido a las limitaciones Netflix, de técnicas, Netflix ya no estará disponible en este dispositivo a partir o después del primero de diciembre del año 2019. En el caso de algunas televisiones, como son las Samsung, Smart TV de Samsung, la compañía explicó que sus televisiones lanzadas a partir del 2010, bueno, 2010-2011, que tengan una C o una D justo al final, del código de la pantalla, pues estas también se verán afectadas. Pero, como siempre, también se le puede dar algunas soluciones. Si usted es de lo que tiene una televisión que está viejita y ya Netflix le dice no va a poder, no va a poder seguir viendo mi programación, pues sencillamente usted la sigue utilizando en la aplicación de Netflix. También puede comprar lo que son los Apple TV o una Chromecast también que una cajita por ejemplo a mí, me, a mí me interesaría la de no sé si es muy buena la de Amazon quiero comprar como la de o la de Amazon o, o, o la de Apple o sea para ya conectarlo y ya de ahí quedarme con eso mira tú puedes comprar la de Amazon eh, sale muy buena porque la de Apple es un poquito más pero cara pero una una pregunta la de Amazon tiene mucha compatibilidad porque hay muchas personas que usan a veces, porque recuerda que el sistema de, de Amazon es específicamente de Amazon y a veces no tiene mucha compatibilidad que digamos no, no, no. Sí, es compatible porque recuérdate que eh, las televisiones tienen su propio lenguaje. Y esas cajas inteligentes que vienen para poner la, la televisión inteligente uh -huh. también son compatibles a esos lenguajes del televisor. Así que. como sí. cuando está una uh, uh, uh, Apple TV para gente para que. Ya que ustedes se le ya usted no va a poder ver a, a Netflix. Eh, ¿Misael le va a recomendar una, una de esas? No tiene que ser Apple, ¿eh? eh. Pero eh, sí, no, no, claro, porque no quiero tú entrar ahí. Pero usted puede realmente adquirirlo de 3 mil pesos, 5 mil. Puede ser. La Amazon andan en 2 mil y pico, casi 3 mil pesos. La Amazon, dos mil y pico, casi 3 mil pesos dominicanos. Y usted puede adquirir una Apple, obviamente, que va a ser más cara por encima de los 3 mil pesos realmente eso es una de las soluciones que podría tener también pueden utilizarla en su smartphone o sea teniendo eh, instalando la aplicación de Netflix y sin problema puedo utilizarlo pero esto sí, no, tú, tú sabes que la bebé no, le, no, no, no es igual que si la bebé agarra el celular <ríe> no claro lo va a, a, a destruir obviamente también mira otra eh, otra noticia que yo le he traído es que Xiaomi Xiaomi lanza el primer móvil con una cámara superior a los 100 megapíxeles, señores oigan esto, a los 100 megapíxeles y déjame decirte es que, el Huawei, si sí, eh, ahí tenemos el celular Déjeme decirle que esto es nueve veces más que los 12 megapíxeles del de S10 de Samsung y del iPhone 11 de Apple es decir, el Note 10 de Xiaomi, este nuevo móvil estará con seis, o sea, contará con seis cámaras, cinco traseras, donde tendrá una de 108, 20, 12, 5 y 2 megapíxeles, y una frontal de 32. Es decir, la directora incluso de Mecadotecnia de Xiaomi, Abby Go, ha destacado que las fotos que se realicen con este celular tendrán la capacidad de imprimirla directamente a vallas publicitarias. De tan buena. Incluso también ella resalta que va a poder hacer un zoom mayor a, los, a las 50 veces su alcance Eso es otro Es decir, ella dice, bueno, esto es como tener un telescopio en el bolsillo Eso es importante Ah, también va a tener... Muy bueno en celular Sí, sí, claro Incluso, eh, este es uno de los celulares que va por encima de todas sus competencias Incluso en la, en la carga de la batería En el tiempo de duración de la batería eh, va a tener dos versiones Una que es eh, simplemente el Note 10 Y otra que va a ser la Pro La diferencia va a ser Ambos van a tener 6 GB de RAM La de diferencia va a ser que La menor va a ser de 128 Y la Pro va a tener 256 GB De eh, almacenamiento interno Esto también va a incluir Unos accesorios para la cámara eh, Para tomar eh, grandes tomas Excelentes tomas Y va a contar con una eh, va a contar con unas curvaturas al, en los lados, que esto le va a permitir eh, al usuario tener mayor manejo de él. Pero, Genesis, te digo que esto es un maquinón. Esto es un maquinón realmente. Eh, principalmente esto se estará vendiendo en los países europeos por allá. Eh, ya empezó incluso a distribuirse. No, y, y a muchas personas. Desde el 15 de noviembre. Ya, ya se ha creado la nueva, como quien dice, la nueva esa cultura de, de Huawei. ¿sabes? Porque antes era Samsung y, y iPhone, pero ya... No, y yo, decirte, yo he visto muchas personas que ya son Huawei. Déjame decirte, eh, Xiaomi o Xiaomi, esto es una marca que no viene desde ahora. Incluso tengo un amigo hermano que es, yo sé que él está en sintonía, José, que él es fanático de sus celulares. Y este celular, lo que ha pasado es que este celular se ha quedado en bajo perfil, pero este celular ha sido una competencia. No, no, para al igual muchos. De que hubo una mala campaña. Al igual de por Estados Unidos que hubo un momento que la gente le dio una mala campaña, que después... Después de la mala campaña, se retractó, o sea, se retractó y volvieron y se vendieron ahora de nuevo. No, como todo siempre... El, muchas personas estaban asustadas, pensando, mira, ¿no? No le van a dar el, el celular y, y mira cómo son las cosas. No, y tú sabes que ya ahí hay una, eh, vamos a decir, una guerra de intereses, una guerra tecnológica, porque incluso Estados Unidos vuelve a Huawei a darle un ultimátum hasta febrero del año próximo para que saque todos sus productos y todos sus su servicios de Estados Unidos. Bueno... Mira, ese teléfono anda, o sea, te voy a hablar de euros, más o menos, de 549 euros, la versión que es de 128. Y la otra, que sería la Pro, entonces, este anda en los 600 y pico de euros. Anda ¿600 este y pico de euros? De euros. Pero, de todos, modos, de todos modos, el celular pretende ser mucho mejor que el iPhone Pro, mucho mejor que el 11. Y Es más económico. Bueno, por ahora ellos han rompido a su competencia en cuanto a cámara, en cuanto a duración eh, de la batería. Es decir, hay que esperar a ver porque no es fácil adquirir ese celular. Bueno, bueno. a mí me, yo me sigo quedando con el iPhone. O sea, soy Team iPhone desde el primer iPhone. Soy, sigo siendo Team iPhone. Hay muchísimos, wow, mira, wow. Hay, much, hay celulares que son más buenos uh, que iPhone. Humildemente, humildemente. humildemente. No, no, muchísimos celulares. No, más no, no, celulares tan baratos? Los iPhones caros, que ¿tú crees que, que, que, que sí estos? que tú usan ¿tú esto, ¿El ah, iPhone 11 mira, así. IPhone, El iPhone 11, cuando lo tiraron. Ah, la última Coca-Cola. No, no, porque cuando sale, el iPhone, yo, cuando sale el iPhone 11, a mí me gusta porque así yo puedo comprar ahí 7. Sí, sí, ah, está bien, pero que cuando salió eso fue el pum. Ah, que la última Coca-Cola. Tú sabes que yo siempre te he dicho uh -huh. que iPhone, iPhone invierte mucho en cuanto a publicidad. O el sea, iPhone es muy comercial, pero yo, hay muchos celulares no, que yo, son mejores que. Yo iPhone. lo que creo que hay personas que, le, eh, que no, a veces no han entendido el iPhone en sentido. Un ejemplo, vamos por un ejemplo de vehículo la, que es un buen vehículo la Gran Cherokee. Mm. La Gran Cherokee no tiene, no cambia tanto en diseño, ¿sabe? En diseño tú no lo ves cambiando tanto. Lo que le dan mejora. Entonces el iPhone yo creo que ha sido un celular muy exitoso y no no lo cambian en sentido de totalmente. Que hay gente que quiere un cambio extremadamente cambiante. Pero lo que hacen es mejora. Y esas mejoras son lo que, lo que hacen que ellos se mantengan en el mercado. Sí, pero mira lo que hace iPhone. Porque iPhone es inteligente. no te gusta iPhone. Eh. No, que no, no. no es Tú, que eres, que otro no. Team, tú no, eres otro team. No, no, no. No es eso. Sin Android? Android, Android? Android. Yo ah, respeto. Android, no, todos los tecnológicos son sí, así. Todos es los tecnológicos son así. Realmente, claro. realmente claro. prefiero Android. Realmente. Ah, pero ya, yo ya respeto. Ya procede no, ahora. Yo respeto. Lo que pasa ahí Entonces, el nuevo celular que tú dices va a ser más barato. Y va a tener mejores capacidades que el iPhone 11. Claro que sí. Por encima te estoy hablando. O sea, nueve veces mayor. Okay. Eh, el Xiaomi, ¿verdad? Xiaomi Note Note 10. Ah. Pueden. Pero mira, Génesis, uh -huh. eh, con relación a lo de iPhone, déjame explicarte algo antes de, de irme. Y es que iPhone. Le gusta ver mucho lo que van haciendo los otros para ir mejorando ellos. Porque eso es bueno, la ingeniería le va dando. Sí, yo tío, sé yo. que es bueno, pero eh, muchas veces ellos se dan, eh, vamos a decir, se dan el lujo de que fuimos los primeros que sacamos esto, cuando realmente ya hay otras marcas que hace rato que lo han sacado. Bueno. <ríe> un bueno, Misael, lo gracias eh, Como siempre, teniendo todas estas cosas tecnológicas ¿Cómo podemos comunicarnos contigo? Eh, pueden seguirnos nuestra Atención eh, Ronnie, eh, atención, Ronnie eh, eh. Pueden seguirnos <ríe> en nuestro Instagram Que es Technofix SFM. También en nuestra página de Facebook Que se llama igual Y también pueden entrar a www.tecnofixsfm.com Estamos a sus órdenes Bueno, eh, gracias Misael I'm just thinking